O quizás tutoriales nos sentimos especiales por su exclusividad, cuando veo a susurro, yo me siento distinto, sus vídeos divertidos que me hacen disfrutar. Tiempo y me siento distinto porque puedo crear. Hoy os traigo para enseñaros unas compritas chiquititas, no son grandes, eh, apenas pues, nada, casi nada, de que hice ayer en un bazar. Y que estaban cerrando y entonces pues no pude dar muchas vueltas Entonces de lo que vi Bueno, yo me hubiera traído de lo que vi Mía me, me, me, me, me, me culpa La mitad de las cosas Pero eh, Estaban cerrando y tuve que darme prisa Y, y no me dio tiempo para más Mirad, de la parte de fiesta Encontré por <coughs> 0,90 Y me compré una porque esto lo podemos hacer nosotros Y dije, bueno, pues para guiarme Para saber cómo está hecha ¿Veis? Esto es de el, eh, color partí y me pillé esto. Que dije, bueno, esto como lo podemos hacer nosotros, para acordarnos Y compré estas cuatro pajitas que llevan estas cuatro figuras navideñas. Que por supuesto, es eh, para quitarle la figura. La figura la utilizo por un lado y las pajitas, pues para hacer el pie de, de, la, de, los, de los popotes que yo hago, que son shakers. Y allí no encuentro las pajitas estas tan hermosas, porque mirad que son hermosas. Y entonces, mirad cómo viene esto cogido, ¿veis? Entonces esto se le quita muy fácil y esto se puede usar, esto creo, sí, mira viene pegado con pegamento térmico. Estas piezas también vienen muy bien para los popotes. Cuando hacemos las cajas para guardar el popote, esto... Esta pieza blanca se pega en la caja y ahí se sostiene el, para que no se muevan el envío para el popote. Mirad, pues trae este papá noel, este árbol de navidad, es de, es de goma, ¿eh? pero una goma blandita. Este muñequito de nieve, no había más figura. y este... Que es el, el bastón de caramelo Bueno, que no había visto que llevaran más figuras De momento las voy a poner aquí Para no llevarlas suelta en el viaje Váyase que, que se me pierdan Porque cuando llegue ya allí pues ya lo preparo ¿Veis? Y se quitan y se ponen Después en ese mismo bazar, mira encontré esto Que es fumillón en color verde para hacer, por ejemplo, corona. Cogí este verde y cogí este blanco. Me costaron a 2 euros cada una y traen 20 metros. ¿Ah? Sí, 20 metros. Y bueno, yo creo que con esto para las coronas. Bueno, cogí una cosa más que luego. Después pasé por Aldi. Que ya, bueno. Pues lo que tenía, lo tenía muy de oferta las cosas de Navidad Y mira encontré wine de muchos colores ¿Veis? Este como camel, un poco gris Bueno, entre gris y marroncito y blanco Este rojo, este que es, pues yo diría que este Este color hace como naranja, pero teja, eso, color teja y yo lo, lo toqué porque me pensé, digo, esto tiene que ser papel. Pero no, no es papel. O oh, sí, este sí es papel. Esto no me gusta. Creí que era, que era cinta, pero bueno, también se le dará eso Esto es papel. ¿Veis? Este no es papel. Yo toqué este. Ah, también es papel. Oh, me costó a un euro los cuatro. Y compré este. Compré este. Me creí que era algodón, pero no es algodón, es papel. Me gozo en un puzo Mira, eh, Ah, bueno, este trae Celeste y Blanco, Rosa y Blanco, Celeste y Rosa. Y este que trae negro y blanco, morado y blanco, blanco y morado. Un euro. Ah, este 0.50. Este me costó 0.50. Y este también 50 céntimos. Todos, todos valen 50 céntimos. Y este también. Todos estaban a 50 céntimos ya. Y dije, bueno, pues por, por 50 céntimos. Mira, escogí esto que me costó, mira, 0,50 céntimos y es un cordón como de lana que me parece que está muy chulo. A ver si lo puedo abrir. Este no lo había visto yo nunca y había varios. Allí En el bazar que os he enseñado antes encontré otra vez eso que parece piel que viene con que viene con dorado? que en se os enseñé el otro día? Pues eso lo encontré también allí. Pero no lo cogí. Había uno blanco que yo ya lo había comprado. Y había otro de color de pelo de... De pelo de... De, de, de, pelo de, de animal. Y no lo cogí porque era tan realista que me dio grima. Y dije yo esto no lo cojo. No me gusta. Mirad. ¿Veis? Esto. Y es... Mirad. Un... Es como de lana, pero con pelito, ¿vale? Me costó 50 céntimos. Y yo no sé si pone aquí los metros que trae. Lo pondrá, pero como tiene tanto que la han rebajado, tanto, tanto, tanto. Pues no sé si es que tiene un montón de pegatinas de precio. Porque pues no se ve. No se ve. No. No se ve. Bueno, pero es esta. ¿Veis? Y tiene pelito. Y trae. Yo creo que trae bastante y después encontré allí esta servilleta que cogí una pero vamos estas mmm, las quiero para la cena de, de esta noche y para la comida y esta igual para la cena de de navidad y quizás ponga esta un, una la noche y está el día y si sobra alguna pues ya daré cuenta de ella mira después compré estas me costaron a 4 euros, vienen con pilas incluidas y los LEDs también, las figuras también. Es de cristal y me costaron 4 euros porque ya estaban rebajadas. Mira, es cristal, ¿eh? Viene también ya con las luces. ¿Veis? Ahí van las pilas que las trae. Eh? Mira, que las trae. Había varios modelos y yo cogí este y es cristal. No es pasta ve De madera Se encienden los LED Y como estaban a 4 euros Yo saqué esto, además Porque mira aquí viene vienen 4 euros Y además que son grandecitas Pues venía había todos estos modelos De algunos quedaban más De otros quedaban menos Eh, y tiene tres años de garantía, ya veis. Y cogí otra vez. Cogí esta. Que os la voy a enseñar. Pues. Esta. Que también viene con la pila. Porque de este modelo era el único que quedaba, ¿veis? Y la parte de aquí, no sé si lo veréis estaba un poco suelta. Y entonces yo le dije a la mujer, quiero saber si, si, furu, si funciona, si furula con las pilas, porque si no funciona, ¿para que me ve? Y me dice, esto no, dice, bueno, porque era casi la hora de ya de comer. Dice, esto no, se lo tiene usted que llevar a su casa y probarlo allí. Digo, pero si es que no venía ni las pilas, después me las dio ella. Y me dice, bueno, pues por eso, dice, vamos a probarla aquí, a ver si, si funciona. Y me las probáis y las... ¿Veis que esto está como... que está flojillo? A ver, es que he metido mal la pila. Cosas de Mercedes ahora. Y voy a meterla ahí. Pero vamos a ir echándole un poquito de pegamento térmico y sin pegamento. Como de todas maneras estoy de pie. mira Y quedaría así Encendido y me parece que está muy bien, por 4 euros, siendo cristal, madera y todas las figuritas que lleva adentro, más los leds, más... Hombre, yo sé lo que vale porque yo lo he comprado suelto y lo he armado en otras veces, y pues, vamos, nos da los 4 euros, hecho a mano, todo, pues, yo te digo que sale mucho más, ¿veis? <coughs> Se han quitado algunos le del centro de, la, de los cristales de nieve, pero vamos, eso es abrirlo y ponerlo Pues este Me compré este gorrito de Elfo Que viene hasta con la orejita ¿Veis? Le quiero poner aquí un cascabel gordo Y compré este gorro de Elfo Me costó 2,20 euros Y dije, mira qué gracioso es Y bueno, para la noche de Nochebuena Me gustó Pues nada más, ahora sí estas han sido todas mis compras en Aldi y en el bazar. Espero que os haya gustado y si así y me queréis dar un like, pues muchísimas gracias. Gracias a las nuevas suscriptoras, gracias a las que siempre, siempre veis los vídeos. Muchísimas gracias, de verdad. Para la de que siempre estáis ahí, que siempre estáis suscritas. Porque al final el tener más o menos suscriptores... y pues importa poco. Lo que realmente importa es que los vídeos os gusten y, y los veáis. ¿sí? Y nos vemos pronto. Cuidaros. Chao. Tu tú, tú, tú, tú, eres tú, the craft We know the craft We know the craft We know the craft.